Hola, continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos grabar video y transmitir video, o sea hacer eh, video en streaming a través de un pequeño programa que se llama Open Broadcaster System y Ubuntu eh, la versión que tenemos aquí eh, funciona a partir de ubuntu 14.04 yo lo tengo en ubuntu 16.04 y ha funcionado muy bien eh, bueno entonces este programa nos va a ayudar para hacer eh, streaming ya sea por youtube o por algunos otros eh, servidores así es que vámonos rápido lo primero que hay que hacer es entrar a open broadcaster software a la página <coughs> que es obsproject.com y una vez que entran ahí pues se van a la parte donde dice Download y una vez en Download verán que está la versión para varios sistemas operativos o sea es multiplataforma pero a nosotros nos, nos interesa Linux y una vez que estamos en Linux podemos ir a Classic o la versión de Studio si ustedes tienen Ubuntu Studio lo más fácil y lo que más les recomiendo es que eh, agreguen el repositorio porque eh, muchas mucha banda luego a la hora de compilar eh, el programa les falla y entonces a menos que sean acá unos super expertazos en compilación pues lo mejor es que agreguen el repositorio y ya saben que para agregar esta parte es tan fácil como seleccionar copiar irse a la terminal y pegar ¿no? yo ya no lo agrego porque ya lo tengo eh, pero pues con esta parte no creo que haya ningún problema y si lo hay pues nos dejan ahí me dejan ahí un comentario y lo solucionamos rápidamente una vez que agregaron esto eh, la, la instalación es realmente muy muy rápido eh, también me imagino que ustedes ya tendrán agregado este codec que el codec sirve para para las cuestiones de video no eh, pero bueno, se agrega desde casi desde la instalación de Ubuntu, pero si en algún dado momento ven que el programa no les funciona y que les dice que les falta agregar este código, pues lo mismo, ¿no? Se vienen acá, copian lo que está aquí para agregar el repositorio y lo instalan. Y es muy, muy fácil, la verdad, ¿no? Bueno, una vez que ya instalamos nuestro programa y esto, pues lo abrimos. Es este que tengo aquí, miren, es este icono neg negro y entonces va a abrir esta página o esta ventana y aquí nos vamos a tener que ir a configuración aquí en la configuración como verán nos aparecen pues, los detalles generales pero lo que nos interesa es emisión en emisión nosotros lo que vamos a tomar en cuenta es servicio de retransmisión y aquí en el servicio vamos a agregar YouTube, tiene para otros servicios también, ¿no? Como Dailymotion o Facebook Live, pero bueno, en México todavía no hay Facebook Live. Eh, después, estos datos del servidor y la clave de retransmisión se los van a dar en YouTube, en su canal de YouTube. Así es que van, abren YouTube, se van a subir video. Después en subir video le ponen transmisión en vivo, comenzar. Y en transmisión de vivo, en vivo, perdón, aquí abajo encontrarán la configuración del codificador, la URL de servicio y el nombre clave. Esta es la que vamos a copiar con el control C. Si no se los permite, con el botón derecho, control C. Se regresan para acá y aquí en clave de retransmisión le dan pegar. Una vez que lo pegaron, prácticamente eso es todo. Aquí, si ven que se ve medio raro, es porque porque el Record My Desktop eh, a veces atora esta onda. Pero bueno, ya que tienen eso, y además simplemente le dan iniciar transmisión y la transmisión eh, iniciará rápidamente. Ah, por cierto, antes de iniciar transmisión, este. Aquí, en lo dice fuentes, tenemos que agregar la fuente de dónde vamos a recibir el video. En este caso, por ejemplo, le vamos a agregar en el símbolo de más. Y aquí están las opciones que su equipo tiene. Si ustedes tienen conectada una cámara exterior, pues ahí aparecerá. Yo ocupé este dispositivo de, ca de captura de video porque es el, el que ya viene integrado en la PC. Y bueno. Ya una vez que lo agregan, eh, ya estará listos para iniciar su transmisión o pueden grabar un video eh, y guardarlo en su, en su computadora. Aquí en escenas, en escenas, pues es por si vamos a ir haciendo varias cortes, digamos, de la grabación y entonces pueden poner escena 1, escena 2, o parte 1, parte 2, o introducción, parte media, etc. ¿no? Como ustedes gusten. Y bueno, básicamente eso es todo, eh, ya saben, iniciar transmisión y, ahí, y configuración que es lo más importante, no lo olviden, cualquier duda, pues aquí abajo en los comentarios. Gracias.